Estamos en comunicación Bien. con el Intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera. Javier, bienvenido. Carlos y Eva, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, eh, Carlos? ¿Cómo te va, Eva? Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar. No, no, el placer es nuestro, todo nuestro, y además se tiene que ver con, con este tipo de cuestiones, ¿no? Que, que llaman poderosamente la atención, porque no suele pasar muy seguido, pero cuando sucede... Eh, ...estamos todos con los ojitos abiertos para ver de qué se trata... Eh, ...de qué estamos hablando cuando se encuentran restos... Eh, estos, eh, sé, hallazgos ...estos hallazgos arqueológicos... ...claro, y empiezan todos, viste, a decir, bueno, y, y ahora, ¿cómo sigue todo, no? después de estos hallazgos? Así es, eh, felizmente ayer hemos podido eh, anunciar la, el hallazgo de eh, un, un accidental de restos arqueológicos en nuestra ciudad... Eh, con motivo de que se estaba perforando un pozo, un vecino del barrio vale de la Toma, en nuestra ciudad, eh, se eh, topó con una cista, ¿no? es que un cista, un monumento de, de piedra, eh, eh, un género en realidad, ¿no? uh -huh. en este caso tenía eh, tres, tres cuerpos, eh, en medio de un medio estado de conservación ¿no? este, junto con eh, el ajuar, que son algunas puntas eh, de flecha y otros este, hallazgos. Eh, ya en nuestra ciudad, en estos últimos eh, años, a ah, razón de que había eh, habíamos encontrado en el centro de la ciudad, en eh, de hoy es este, la policlínica municipal y hacíamos en ese momento una dársela, el hallazgo también de, el resto de este, funerarios, en este caso dentro de la vasija uh -huh. este, es un enterramiento secundario se dice, no, este fue hallado el día de ayer en primario secundario de un chamán, en este caso eh, eh, esta, este hallazgo este produjo la creación del centro de, de, de, de interpretación el primer museo arqueológico de la ciudad que está en la botería Atahualpa Yupanqui, y como este, el corolario buena parte de los vecinos que conservaban piezas arqueológicas en nuestra ciudad fueron a eh, enriquecer esta experiencia a lo largo de estos años y bueno este hallazgo también viene en esa misma dirección atraer traer eh, información del pasado, ¿no? Son noticias del pasado eh, vinculadas eh, hoy a cuestiones que tienen que ver con el que se alimentaban, de su costumbre, sí. de, de, en, en general, de sus ritos, su, su forma, digamos, de, de, de expresarse socialmente, también está, como en, en, en Interpretación por parte de los arqueólogos y hay mucha eh, expertise científica que ayuda a comprender eh, mejor, por supuesto, este, cómo estos primeros habitantes o estos habitantes de hace 2.500 años, 3.000 años eh, vivían en una ciudad que seguramente no se llamaba hasta viejo, ¿no? Claro. Así que. Eh, son el registro, la verdad que es asombroso y estamos por supuesto muy agradecidos, la mirada atenta de los vecinos que se dan con estos pequeños tesoros que lo que hacen es un poquito iluminarnos, contarnos este, cómo eran nuestras nuestra tierra a lejos de ese tiempo. Intendente, ahora eh, ya obviamente se denuncia esto ante el patrimonio de la provincia, la Comisión de Rescate del Instituto de Arqueología, y estas excavaciones van a continuar, ¿verdad? Así es, eh, este hallazgo generalmente, y me acuerdo lo que eh, sabemos eh, por eh, los lo arqueólogos, mm. eh, no, se, no se encuentran solos, sino generalmente... Eh, eh, están junto a otros este, este monumentos, otras piezas eh, arqueológica, ¿no? De todas maneras, la intención eh, no, no nunca perturbar estos sitios que se han mantenido, imagínense, durante cuántos, este, este de miles de años, ¿no? uh -huh. este, sino precisamente que ante este fortuito, actuar de la manera más correcta, más responsable, eh, para que eh, no no solamente no se perturbe esa existencia, sino también al mismo tiempo se haga un rescate respetuoso eh, de estos hallazgos, eh, con solamente el fin de adquirir información y conocer un poquito más eh, de qué se trata. ¿no? Claro, porque como bien decía, eh, con mucho respeto de nuestro pasado, estos restos, según las primeras pruebas de Carbono 14, podrían llegar a tener hasta 2.500 años. Así es, y hay registros también de hace eh, eh, tres años de un hallazgo de cuatro vasijas en la misma zona, la zona de la Toma, de pues, Mati Viejo, eh, con eh, una vasija de, eh, de tres mil años, ¿no? Es la, la reliquia arqueológica más antigua que tiene en nuestro país en este momento. No hay adaptación eh, más, más antigua, en este tipo de labores culturales, en eh, la factorías en la que está hecha la, la, la vasija y la tecnología de la que se dispuso en su tiempo. Mm. Así que eh, estos eh, hallazgos que eh, son frecuentes, es decir, si vienen dando eh, sistemáticamente, vuelvo a repetir, por razones fortuitas, este, alumbran eh, sobre nuestro pasado nos llevan a un tiempo donde hoy por auxilio digamos, de la tecnología de las profesiones como el caso de los arqueólogos podemos hacer una interpretación un poquito más eh, asertiva ¿no? uh -huh. Intendente, ¿y cuánto tiempo llevará eh, hacer las excavaciones? ¿cuánto tiempo demorará eso eh, para tener un, una realidad de todo lo que hay debajo? Por lo menos, de acuerdo a lo que nos informan eh, los arqueólogos, van a trabajar durante toda la semana. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, eh, eh, es necesario eh, describir: la zona es una zona eh, de, de, de sistemático hallazgo eh, arqueológico, donde está trabajando también eh, la Facultad de, de Arqueología, de noviembre y diciembre, tuvieron haciendo trabajo este exploratorio también en otro eh, hallazgo. Así que eh, seguramente esta información que, eh, que tenemos por estas hora irá eh, sufriendo en, ¿no? en los próximos eh, días, meses, de, eh, de otros otro hallazgos y otros conocimientos. No, estoy, estoy pensando también quien vive ahí, ¿no? Que iba a ser el pozo para su casa y se encontró con este hallazgo. Ahora ahora va a tener que esperar un tiempo largo hasta que se saque todo. El vecino, digo, estará contento también porque él también eh, anuncia lo que había encontrado. Bueno, eh, eh, sin duda, ¿no? Yo creo el, el, el año pasado también, bajo idéntica secundaria, se fue eh, allá, en el centro de nuestra ciudad, allá, en la pieza linda extraordinaria de este, gran valor estallada en granito eh, que hoy la exhibimos en la feria a todos los este, que forma parte de esos registros ¿no? donde uno eh, de manera fortuita haya eh, esta, esta, este, este elemento que eh, por supuesto es muy importante interpretar de saber eh, precisamente eh, qué simbolizan, qué representaban. Eh, eh, así que y tratarlos, por supuesto con mucho respeto, ¿no? Lo claro. hiciste no sobre esto porque en este caso estamos hablando de vida humana, Usted me dirá, bueno, de hace 2.500 años, 3.000 sí. años, pero no les existe una existencia, ¿no? Claro, claro, encima sí, es un hallazgo maravilloso. Se saca estos, estos, estos hallazgos, después va a ir a parar, me imagino, a algún museo. Sí, por supuesto, buena parte de, de, de estos hallazgos forman parte hoy del de Museo Tawí, uh -huh. que es el museo eh, que eh, tiene la Hostería de y que al mismo tiempo, este, también, durante estos días de, eh, de vacaciones, lleva eh, adelante eh, tareas este, pedagógicas, pero también de divulgación y turística, que tiene que ver con eh, la arqueología, para este novatos, para principiantes, no importa la edad, así que, que quieran conocer un poquito más sobre nuestra historia, sobre la historia eh, antropológica, no, del hombre antes de la llegada del europeo, porque parecía que en nuestra, eh, eh, en nuestra eh, formación solamente interpretamos la vida posible desde entonces, bueno, acá estos hallazgos vienen alumbrando, no solamente como decía recién, eh, sobre las características particulares de, de estas personas, sino también sobre sus eh, eh, relaciones sociales, públicas. Eh, es decir, este, eh, hoy gracias al estudio de la ADN, eh, gracias a eh, eh, el, la... Eh, la, la, la tecnología en la términos de todos sus dispositivos podemos explorar eh, mucho más eh, uh -huh. sobre eh, las causas eh, que motivaron la muerte en definitiva claro. eh, el registro que nosotros hasta no teníamos así que eh, es muy importante especialmente para que, por supuesto queremos estudiarlo no claro, claro. Va a enriquecer la, la, la historia del lugar, digo, enriquece absolutamente claro. todo, tener est estos estos eh, restos ¿no? Que, que se han encontrado. ¿no? Un motivo más para ir a visitar Viejo. Olvídate. Así es, por supuesto, claro que sí, que como decía recién, nos sentimos orgullosos del lugar donde hemos nacido, nos hemos criado, criamos nuestros hijos, sabemos que eh, eh, hay pocos lugares más lindos que este, ¿no? Y a encontrarse... Eh, con esto con estas noticias del pasado, eh, eh, por supuesto que reconforta claro que sí. Y para para cerrar, digo eh, arrancamos también la temporada de verano, Intendente. ¿Cómo, cómo lo, lo encuentra usted esta temporada de verano en la zona de Tafí? Bueno, con una oferta este, turística eh, importante. Recuerden que en nuestra ciudad eh, la actividad turística es relativamente reciente nuestro más caro de prueba es la hostelería vuelta Yupanqui, que es un hotel de 25 habitaciones que en este momento tiene eh, ocupación eh, plena, pero en la cual eh, se hace un distintos tipo de eh, actividades, no solamente al aire libre como eh, el trekking, el senderismo, la sediuno, el eh, monturno, sino también actividades para. Eh, en náutica, como el calla, en carga, que este el el cista eh, ha ido evolucionando eh, a lo largo de los años en su oferta eh, turística, transformándose y va a seguir haciéndolo uh -huh. dentro de mucho tiempo. Nosotros estamos inaugurando el mercado municipal en, en la calle Utrínez, de San Martín, que es el principal, principal paseo. Este, público, privado a nuestra ciudad, junto con la Avenida Ley, estamos y remozando y poniendo a nueva, así que la ciudad eh, de Pací Viejo eh, se abre como una alternativa turística eh, importante para la ciudad y al mismo tiempo eh, eh, comienza a generar este, trabajo, empleo este, genuino en torno eh, a esta industria siciliana que es la provincia tiene que fortalecer mucho más los próximos años que ya tenemos para que en esa, en esa dirección, también el caballero de los que hablábamos recién, vayan uh -huh. construyendo una identidad colectiva en nuestra ciudad. Bien, bien, Intendente. Bueno, acá estaremos nosotros para difundir a, a Tafí también, que es hermoso, eh, con muchísimas ganas, como siempre lo, lo, lo hacemos, para mencionárselo a la gente, por pues, nos escuchan en todo el país, queremos que vengan que vengan a Tafí, que conozcan este hermoso lugar, y en este caso se van a llevar también a sorpresa de estos hallazgos que van a poder ver. Y el hotel que es maravilloso que marcaba recién, Dios, es para pasar un, un fin de semana. En realidad toda la, todo el mes, pero no trabajaría, <risa> no trabajaríamos, intendente. Si no vamos, nos quedaríamos ahí. Agradecer la nota como siempre con LB7 y por su tiempo. Al contrario, muchísimas eh, gracias a ustedes. Buen año, cariño la audiencia. Un abrazo.